Buenas tardes amigos y amigas, acá estamos con Alejandro Braile, como digo yo, la segunda temporada, porque hay un nombre así distinguido hay que ponerle, Ve si sí, segundo año, si sí, segunda temporada, estamos en la tercera entrega, qué gusto verte Alejandro, ¿cómo andás? Eh, lo mismo, bien. lo mismo digo, ando bien, ando bien. Bueno, ando me alegro. Decinos... Gracias a ustedes. No, por favor, escúchame. ¿Por dónde vamos a transitar? ¿Qué es lo que va a escuchar la gente y qué voy a escuchar yo? ¿Qué vamos a hablar o qué vas a hablar? Mira, en este caso eh, tengo una gran preocupación porque parece que nuevamente nuestra Latinoamérica está sobre, sobrevolando este, el águila. Eh, nuevamente eh, nuestra Latinoamérica eh, está empañada por parece otro plan Cóndor. Eh, no hay que remitirse muy atrás para darse cuenta de que hubo una sucesión de hechos que parecieron aislados, pero hoy nos empezamos a dar cuenta de que forman parte de, un mismo, de una misma planificación y que no importa mucho quién gana las elecciones en, en Estados Unidos. Hoy está de manifiesto que puede ser Celaya con otras administraciones, eh, puede ser Evo Morales con otra administración y, y puede ser Cuba con otra administración eh, tiempos oscuros tiempos que todos los latinoamericanos tenemos que reflexionar porque ya pasó ya pasó y, y quedaron eh, miles y miles de muertos en cada uno de nuestros países y todavía estamos llorando desaparecido. Así que me parece, es hora de que empecemos a conversar estas cosas. Eh, de una vez por todas, tenemos que utilizar algún rigor eh, en materia judicial para aquellos que tan malamente... Eh, se han desempeñado, como en el caso del gobierno argentino, cuando llevó adelante esta tropería con Bolivia. Espantoso. Eh, no lo podemos, sí, no lo podemos permitir. Espantoso. Eh, ya está. Me parece que se terminó. Eh, algo hay que hacer, ¿no? Sí. Algo hay que hacer. Es lo que hace. Y... Claro, si está, la, si está la justicia y estamos viviendo la institucionalidad democrática y republicana, vos no puedes permitir que alguien que ha este, estado a nombre del Estado argentino, nada más y nada menos, se haya mandado, esta, haya participado de esta situación tan espantosa y oscura en contra de un pueblo hermano. Y aunque no fuera hermano, es una intromisión violenta directamente en otro en otro Estado. Es decir, alguien tiene que pagar algo. Es decir, cuando estamos hablando, inclusive yo hasta le podría decir que hasta lo podés limpiar de lo ideológico. pues Es una cuestión, netamente es un es un acto delictivo este penal que deja muy mal parado a nuestro Estado, que es el que sostenemos de toda la vida. ¿no? Te escucho. Sí, eh, bueno, se, hoy se todavía se está escribiendo un, esta página de las más tristes, de las más tristes. Este, no hay peor cosa que, que la herida de la astilla del mismo palo, ¿no? Eh. Eh, y, y son, nosotros creíamos que no se iban a animar a tanto, pero el nivel de cipallismo, de servilismo, asusta, realmente asusta. Eh, es difícil ver al del mismo equipo cuando patea en su propio arco. Este, es difícil, es difícil tratar de... Y sabe que eh, el mes pasado, efectivamente el 21, eh, se celebró un nuevo solsticio, que era la fecha donde se celebraba el Inti Raimi, eh, el Inti Raimi del Inca, ¿no? de esa cultura, de ese pueblo. Eh, Sabe que hay una particularidad. En 1535, ese 21 de junio, fue el último Inti Raimi que se celebró con presencia del Inca. Fue el último, 1535. ¿Y qué había pasado para que sea el último? Eh, había llegado Pizarro. El, el emperador, por ese entonces, eh, Atahualpa, tuvo una lucha suicida con su hermano. Eh, lucharon casi hasta el último hombre entre ellos, y agazapado, estaba el Conquistador. Y el Conquistador eh, pidió hablar con, con Atahualpa. Atahualpa, confiado en su fuerza, en su ejército, concurrió a la cita y terminó secuestrado. Secuestrado, no solo eso, sino que para, en el rescate le piden dos habitaciones llenas de oro. Los incas de ese entonces confiaron en que le iban a devolver a su jefe, a su supremo, y entregaron el oro. Sin embargo, Pizarro eh, no lo devolvió jamás. Hubo una, en una plaza donde se produjo una lucha, en donde murieron 2.000, 2.000 incas. Eh, fue una masacre, porque... No, no, eh, la diferencia entre las armas era muy notable. Eh, estaban lo, lo, los primeros cañones. Había unos cañones pequeños, casi de mano, que se usaban en los barcos, eh, y ellos lo utilizaron en la tierra, y las ráfagas de eso, cuando uno eh, disparaba eso, estaban cargados con, con pedazos de hierro, con clavos, con... entonces, donde se disparaba, dejaba en la multitud una calle, una calle regada de muertos. Con esas armas, eh, desbastaron aniquilaron a las tropas de, de Atahualpa. Por eso quedó este, eh, secuestrado por Pizarro. Pizarro pide y cuando se le paga, y todo decide igual matarlo. Entonces manda a que lo prendan fuego eh, en una plaza para que todos los demás vean quienes eran ¿no? los que habían llegado, que eh, realmente tenían dominio sobre la vida de ellos. Y ahí es donde Atahualpa le pide de que no, de que no lo quemen, de que no lo quemen porque eh, la creencia inca es que aquel que lo quema eh, desaparece para siempre. Y no podrá volver. No habrá reencarnación posible. Eh, Pizarro le accede esta, este, este pedido a cambio de que es, acceda a bautizarse. A bautizarse. Ah, casi sí, no. se bautizó y le cambiaron de nombre. Y fue Francisco. Atahualpa fue Francisco. Cuando lo bautizaron le cambiaron el nombre. Y murió ahorcado en la plaza. El que murió fue Francisco. Y el que pasó a la eternidad fue Atahualpa. Eh, todo esto... Eh, quedó en la memoria del pueblo. Entonces todos los 21 de, del mes de junio, los incas o sus descendientes o los cercanos silenciosamente eh, festejaban el solsticio y su dios sol, el Inti Raimi, eh, quedaba ahí como latente. Usted sabe que en 1945 eh, hubo un artista Espinosa Navarro que decidió cambiar el día del 21 lo pasó al 24. ¿Sabe por qué? Porque el 24. Te ¿Iba a preguntar por qué? La festividad de San Juan y es además en, en es, es, es esa festividad que se prende fuego, se hace una fogata de San Juan. Bueno, entonces dijo, no vamos a tener una festividad el 21 y otra el 24, que además el día 24 era el día del indio en Perú. Entonces unificaron todo en el día 24. Quizá la festividad más importante de Perú o de los incas era esa del 21. Y le cambiaron el día. Hasta ese punto lo despersonalizaron. Eh, algunos años después José Hernández, eh, en el Martín Fierro, nos mostraba lo que pasa cuando entre hermanos se pelean. ¿no? Eh, y eso pasó con los incas. Eh, y eso nos está pasando. En la patria grande... Eh, hay divisiones muy profundas, entonces los pizarros de estos tiempos eh, se están haciendo un festín con nosotros. No tenemos que olvidar jamás qué es lo que le pasó a Atahualpa. Y, y no nos podemos conformar con que, con que no nos queme para que nos ahorquen me parece que hay que tomar este, algunas determinaciones eh, de pueblo, de nuestro pueblo, eh, determinaciones que eh, nos ayuden al buen vivir. Eh, sí, lo, eh, lo que pasa es que eh, hay determinados acontecimientos que confunden y confunden mucho. Fíjese usted lo que está pasando en Cuba en este momento. Eh, miles de personas saliendo a la calle descontentas con una situación derivada a mi juicio de, del bloqueo de Estados Unidos, eh, de la pandemia. O sea, se está dejando de lado las, eh, el desastre que está dejando la pandemia para hacer un análisis eh, de los países es imposible soslayar el daño que está haciendo la pandemia en todos lados. Solamente aquellos que tienen la capacidad de emitir dinero sin la solicitud de, del mundo de un respaldo de ese dinero que emiten, este, solo esos van a sobrevivir. Digo... Eh, como una anécdota de, de, la, de la pandemia. Es que tienen que generar eh, sus, eh, eh, su peso fuerte, su, eh, por el excedente de, de importaciones, por lo que sea, todos aquellos que necesitan divisas para poder hacer inversiones, para, poder, para que el país funcione, están en el horno. ¿Y por qué? Porque se paró la, la producción, se paró el sistema. Se paró el sistema y hay que arrancar de nuevo. Solamente los que, los que emiten dinero y hay gente que le toma ese dinero, eso sobrevive, porque no tienen problema. ¿Me entiende, maestro? Lo único que hizo el sistema con la pandemia es poner de manifiesto eso. ¿Qué problema tiene el Banco Central de Europeo? ¿Qué tienen que hacer? Poner más papel y más tinta para fabricar más billetes, si igual nos compran los insumos a nosotros. Las materias primas las compran igual, con esos euros. O los dólares de la Reserva Federal. ¿Cuál es el problema que tienen ellos? No hay por todo lo demás, es un disfraz. Es una gran mentira que nos han dicho, que es ese mundo en donde usted ve numeritos, suben y bajan, tipos atentos contra la pantalla, viendo que no sé qué cosa. La realidad es esa, la realidad es que hay una imprenta que hace miles de billetes y los tiran al mercado y se terminó. Todo lo demás es cuento. Si a nosotros nos dieran la posibilidad, al continente, imagínense el continente, que nosotros ten, hubiésemos tenido la, el, el, la moneda del Bolívar y que los japoneses, los europeos, ni siquiera Estados Unidos, miren lo que le digo, los asiáticos nos tomen esa moneda como moneda de cambio, comprando sus cosas y ellos comprando las nuestras. ¿Cuál hubiese sido el problema? No tenemos problema porque cuando asoma un problema, usted emite y se terminó el problema. Cuando dicen que eso es inflacionario, ¿y dónde está la inflación de Estados Unidos que se la pasó emitiendo desde el año 44 en adelante. ¿Dónde está el problema inflacionario? Eso es un cuento, señor. Entonces, est estamos colonizados por todas partes. Ese es el gravísimo problema que tenemos. Hoy se está hablando del dólar de nuevo. Es un insulto. Cuando lo que estamos pensando es que hay que llegar a... a a vacunarnos todos, hay un montón de muertos por día todavía, ¿eh? y otro ataque de la patria financiera, otro ataque, otra vez más, otra vez, ¿eh? acá estuvo el dólar a 200 pesos, parece que nos olvidamos ya, ¿se acuerda? La corrida, 200 pesos, no sé qué, que pum, que pa, que este, que el otro, la idea es, de, que, de esta gente que maneja estos estos valores, ¿cuál es la idea? ¿Que el país se, eh, que le pase qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál, ¿Qué país quieren? Ellos para mí no piensan en un país, para mí piensan en ellos, en un grupo de empresarios que son amigos, que tienen un plan de negocios, este, y cualquier gobierno que quiera hacer cosas eh, expansivas para que mayor cantidad de gente pueda estar bien, es contrario al plan de negocios de ellos, entonces van a hacer lo que se les ocurra. Lo increíble, como bien decís vos, es que el dólar aumente cuando uno escucha este, que los países europeos se están desprendiendo de los activos en dólares, porque el dólar tiene un serio problema, como usted lo manifestó. Ellos tienen internamente un serio problema y hay naciones europeas que te dicen, ¿sabes qué? toma vendo todos lo, los papeles que tenían dólares, los vendo, los pasan a euros o los pasan a otro tipo de cosas y se los sacan de encima. Este Y vos decís, parece que uno en América Latina eh, no, no, no se quiere, no es que no se quiera, no se escucha, por la cuestión cultural, por la cuestión de la colonización cultural, no se escuchan esas palabras de los economistas, que lo leen en cualquier diario este, estadounidense, los serios problemas que ellos tienen con la economía y los serios problemas que tienen con su moneda. Pero no son entonces, serios entonces... así nomás. Entonces Y que los otros países este, se saquen de encima este, los dólares... ...que Estados Unidos tenga que ir a frenar a Japón... ...para que no se saque todo, todo, todos los dólares encima... ...y que Corea del Sur no se saque todo, todo... Lo, ...porque ya es un papelón... ...pero les está pasando... ...vos decís... ...no hay sentido para que esa moneda... ...este... ...aumente... ...no hay ningún... ...no hay ningún sentido... ...pero bueno... ...no, no lo hay, pero... ...tenemos que pensar en una cosa... ...en esta tierra que está al sur del río Bravo eh, tenemos Lenin Moreno, tenemos eh, Yáñez, eh, tenemos Fujimori, eh, tenemos eh, Piñera. Y no te olvides de Almagro porque se va a poner celoso. Si no claro, tenemos Mati, tenemos Almagro y no, no, no. tenemos eh, la calle Pau en La calle Pau tenemos. Escuchame. O sea, es, es, es muy difícil... No te olvides de mí, dice el Lacallito, como le decimos nosotros. Es que es, es muy difícil eh, tener algún proyecto eh, continental con esa gente. Son los peores del barrio. Eh. Estamos hablando de malas personas de verdad. Gente que no se conmueve ante nada. En el relato este que están haciendo en... en en, en los documentos que van encontrando de, de las comunicaciones que han tenido con Bolivia eh, personalmente el, el embajador en Bolivia de Argentina que hoy es ministro de trabajo en, en la cartera de Gerardo Morales eh, pidió no sabías, personalmente no sí pidió personalmente este la intervención del gobierno argentino para hacer un salvoconducto de, del presidente y del vicepresidente de Bolivia de ese momento, lo cual le, se lo negaron. Estamos hablando de gente muy complicada, muy, muy complicada, eh, con lo cual, bueno, veremos eh, estaremos a la expectativa, yo creo que eh, esta situación que le explotó en las manos ahora al, a, a la gente del PRO, fundamentalmente, este, tendrá que eh, ser sancionada, este, enjuiciada, como corresponde. Esto ya supera la, la justicia local, yo creo que va a ir a la, a la justicia eh, latinoamericana, a la Comisión de Derechos Humanos, me parece que tiene que ir. De, eh, me parece, me parece que eso hay que evaluarlo. Yo, lo están evaluando, yo imagino que va a llegar hasta ahí. Es muy, es muy difícil para ellos eh, explicar qué es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no se animan a decirlo. No se animan a decir lo que hicieron. Entonces, ¿qué dicen? No, mienten, la, eh, falsificaron los papeles, falsificaron, mienten, mienten, no, no. No miente. Están diciendo la verdad, lo que pasa es que ellos no son capaces de asumir sus hechos. Estamos hablando de gente muy, muy jodida. Así que veremos qué pasa. Eh, yo tengo fe de que podamos salir primero de la pandemia, después reactivar el país, y empezamos a asomar a, a vivir algún tipo de normalidad. Eh, todos tenemos ganas, todos tenemos ganas de que las cosas sean mejores, pero no nos tenemos que olvidar. Sí lo son. Este, hay, un, hay un gran desamor, hay un gran desencuentro, hay perdón y olvido, hay cuerpos de mineral, hay pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Un abrazo grande. Nos vemos. eh. Gracias por acompañarnos. Estamos la semana que viene.